Oiga, soy F.J. García y además de verdad, quería besar a la gente de que participe en la batalla libre dual. ¡Te pillé! Porque... ¡Ay! Y que no se les olvide sí. poner los sonidos del teléfono al principio del vídeo. Venga, animaos. Oye, ya entonces. Me cago en la leche, mirá, que salté la mi cuñado, que es que a mí no me hacen ni puta gracia, los chistes que cuéntame, y viene alguien y me tarda a hacer Ay, me cago en la leche, cuñado. Esto que sí. es una broma de la tuya, lo no, pisa, que gracia tiene, cojones, que arte. Voy allá ay. entonces. Ay, vamos, cógelo, cógelo, cojones. Policía, tengo a alguien que se ha metido en mi casa, quiere robarme o no. Te no. pille. A mí no me pega un tiro, la combinación sí. y 14, 14, 14 y mi mujer es arriba está pelata, pero a mí no me haga nada. Voy allá entonces. A ver, cojones será esto, ¿Sí? Sí. policía, policía, por favor, tengan ¿Sí? aquí al número 32, la mano vista, ¿Sí? tengo un tío dentro y me quiere matar, por favor, déjame ser triste. ¡Se pillé! ¡Ah, el tío está aquí, por favor, no me mate que tengo un perrito y el estómago! todavía no me he comido, se lo pido por el amor de Dios, tenga misericordia, por favor. Voy allá entonces. ¡Ay, socorro, por favor! ¡Ay, policía! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Mire usted, es sí, mi sí, suegra no, no, que me no, está persiguiendo policía, por toda no, la casa! ¡Lo único que le hemos dicho es que no le íbamos a llevar de vacaciones a no Pesa para este para año! ¡Ah! ¡Que está del aquí, que está aquí! ¡Venga, valenme! Vale, ¡Dennos 15 días, nos vamos una semana nada más! ¡Pero por favor, doña Paca, ¡No me mate, no me mate! ¡Le dejo mis zapatillas y mi sillón también! A ver... Sí, hola, buenas. Quería pedir una pizza familiar con masa fina, extra de queso, jamón, bacon, champiñones... ¡Te anchoa! pillé! <ríe> tranquilo! Que también iba a pedir, que también lo iba sí. a pedir. No te pongas nervioso. ¡También iba a pedir la piña! Voy allá entonces. Bruselas, Hola. Eh, Bruselas, oye, que quiero la político porque me he reído del paracaidista este que se pegó contra la farola y ahora me persigue el Estado Te No se preocupe, no le mate. mandaré un email con todos los sí. datos que tiene que Ay, rellenar no, vale. no me mate, ¿Me está escuchando? no me mate ya, ya, ya Hola, estaré, señor voy allá, entonces. Hola. Santo Dios, Morfeo cógelo antes que sea demasiado tarde Dime, Neo Morfeo, gracias a Dios, estoy rodeado no sé cuánto tiempo poder retenerlo. ¡Te pillé. Oh! <risa> Sí. Ahora mismo os digo dónde está la nave, Morfeo, Trinity y hasta mi abuela, ¿vale? Seguidte, Voy allá entonces. ¿Serás, ¿Pip, pip, pip? Uno, uno, Hola, es ¿emergencias? Sí, es en la farmacia de al lado. Me están atracando dos hombres disfrazados de agente de policía. No sé cuánto más podría sí, aguantar. <risa> <a> <risa> más. No sé estaba estaba llamando a tu compañero, el, sí. el policía, el retirado, el jubilado, Hola, el drogadicto ahí. rehabilitado. Voy ¿sabes? allá entonces. <risa> ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Venga rápidamente! Un negro de pelotas se ha metido en mi sauna y me quiere pintar el ojete. Parece que llevo una banquera de bomberos. ¡Te pillé! No me prendes el ojete. Por favor, soy virgen. Sí. Y menos sin vaselina. Me despotarás. Voy a la, a la... sauna que tengo ahí. Voy allá, entonces. ¿Operadora? ¡Póngame con la mansión Playboy! ¡Es urgente! ¡Mi mujer se muere de ganas de hacer un trío! ¡Y ya no sé a quién llamar! ¡Te pillé! su favor! ¡Ay! Subo, por favor. Suegro. Sí. Suegro mío, hablé con su hija. Ya no sé qué hacer ni qué decirle. Estoy desesperado. Vaya ya entonces. ¡Para pa, pa, pa. Boca Chanclame, Bonascope, Nubecita, Lotedus, Brian78, Isark, Ruben Ball, Kilo Renvader, Collage y Capones 6. ¡Te pillé! <risa> sí, me pillaste mencionando a todo el que participó sí. para que no se les olvide votar. Votad a vuestro favorito y gracias por participar. Vaya ya entonces.